Aquí en San Francisco, buenos días a todos, qué bueno que están acá. Bueno, un placer en el estreno de tu participación política activa. Sí, no, sí. no siendo militante solamente, sino ya activa tomando posición. Entonces, qué bueno. Sí, gracias. Eh, Queremos eh, antes ah, eh, presentar a eh, los nombres y la Cámara pues lo puede ir enfocando a, verlo, a los candidatos regidor. a regidores. Eh, está con nosotros Yanni Ventura, candidata a regidora por el PRM. La conozco yo, sí. mi colega. Yane, hermosa, joven, así mismo, gente como un poquito diferente. Eh, sentimos que tenemos acá. Tenemos también a Nikeuri Meirelis, que está allá al lado de eh, la parte derecha, se puede ver en la pantalla. Tenemos también a Socorro Salazar. Socorro. Y eh, Sonia María también está la, con nosotros, la maestra. Y Cristian Tejada, Joaquín, que está aquí al final. Eh, cada uno de ellos, estaremos conversando con ellos y amigos televidentes, bien pendiente, en unos segundos el candidato a la alcaldía, el señor Siquio, pues ya está con nosotros. Vamos a iniciar el proceso del panel con los candidatos y sería interesante iniciar con la vicealcaldesa, eh, la candidata a la vicealcaldía. Eh, decía eh, nuestro compañero que usted, vamos a decir, viene de otro ámbito, que no ha hecho propiamente vida política. ¿Qué le motiva a llegar o a, a, a entrar al mundo de sí, la política? mira... Eh... Siempre hemos estado en la política. Yo tuve cargo anteriormente okay. público, yo fui directora del Seguro Social de aquí de San Francisco de Macorís del Federico Lavandier, uh -huh. hace unos tiempos atrás. Siempre hemos estado activos en la política, desde un punto de vista desde, desde muy joven bien, nos dedicamos a esto eh, como ustedes sabrán, a me ha gustado mucho servirle a la población, por eso es mi inquietud de dedicarme hacia la política para llegarle al pueblo pero no al pueblo en sí, sino al pueblo que más necesita, como ustedes sabrán hay muchas personas que necesitan aunque sea una palabra de aliento pero más para servirle porque hay muchas necesidades en nuestra población Doctora, precisamente en estos momentos que la República Dominicana está pasando eh, por un espacio de antivalores ¿qué lo motivó a usted a formar parte de esta eh, avalancha nacional de personas que quieren cambio. Sí, amor. Tú sabes que se necesita un cambio. Tenemos que hacer un cambio para nuestro país, para que se vea que el gobierno trabaja, pero no trabaja para un solo grupo, sino para una población en general. Y por lo tanto, necesitamos esto. Y el cambio va. Muy bien. Vamos nosotros, en este momento ya se integra el panel. Eh, como deseamos, el candidato a la alcaldía, el señor Siquio NG de la Rosa, que está con su boleta. Eh, Bienvenido, completa. alcalde. Buenos días. Buenos días? Ese va a ser el equipo que va a trabajar eh, directamente en el ayuntamiento: regidores, vicealcaldesa y alcalde. Muy Ajá. bien. Buenos días, alcalde. Buenos días. Buenos, Buenos días, días a ustedes y a todo el pueblo franco-macorizano. Doctora, la, el papel de la mujer en las alcaldías, ¿qué piensa usted realizar en la alcaldía como mujer para las mujeres? Sí, mira, lo primero es que tenemos que mantener una comunicación directa con todas las comunidades, directamente con la junta de vecinos, con los eh, gerentes comunitarios, con la iglesia, para saber qué necesita cada, cada barrio de nuestro pueblo. Para y llegar a un acuerdo con el ayuntamiento que nos dé un apoyo, el alcalde que ustedes saben que Siquio es un hombre trabajador, honesto, serio y que ha ayudado mucho a las personas entonces tenemos que buscar qué necesita esa comunidad, porque tenemos que ver el que camina, ve cómo están los barrios de aquí de Macorís, cuánta gente necesitan cualquier, aunque sea arreglarle, por ejemplo, un techo de, de una capilla, que es algo que tú dices, se lleva poca cosa hacerle unos baños, el agua tenemos, ayer anduvimos un buen rato y hay mucha necesidad de agua en este pueblo, entonces, ustedes sabrán que en años anteriores, cuando Siquio tuvo en la alcaldía, hizo muchos tubos tubulares. Entonces, si tenía un presupuesto más pequeño en aquella época, ahora con un presupuesto más grande, creo que podemos hacerlo y hacerlo bien hecho. Muy bien. Eh, nosotros en este momento vamos a presentar a nuestro compañero Yerjan Antigua, que se integra al panel para las preguntas y, y, y la presentación de las ideas de cada uno de ustedes. Buenos días. Buenos días, Yerlán. buenos días a todo el equipo y buenos días. Ya Francis, Julio, Carolina doctora eh, Tinita y a Siquio NG de las Rosas Que nos honra aquí con su presencia Realmente es un panel bastante interesante Del cual vamos a obtener muchísima información Con relación a la propuesta De gobierno municipal que tiene tanto El candidato alcalde Siquio eh, Su vicealcalde y los servidores Que nos acompañan aquí en el día de hoy Buenos días a la gente que nos puede a través de Telenor Canal 10 Y Eh Bien, nosotros eh, me gustaría pues hacerle una, La última preguntita de mi parte eh, pues adelante. Así que yo. Tradicionalmente la política Ha visto a la vicealcaldesa en los municipios eh, Como un, una figura decorativa o complementaria En esta gestión y ya de cara a una nueva ley Porque cuando usted gobernó era la 3455 Y se trató de llevar a la vicealcaldía A la vicealcaldía ciertos eh, aspectos que ella se ocupara Incluyendo aquellos del 4% La gestión de familia y esas cosas En su gestión será una vicealcaldesa de función y de acción o una vicealcaldesa como hemos tenido sin funciones? Mira, tú sabes que yo creo como profesional eh, en, el, en el trabajo en equipo. Este, la vicealcaldesa en mi administración va a tener funciones específicas de la diversidad de cosas que tiene que atender un ayuntamiento. Por ejemplo, yo te voy a hablar prácticamente, ella es médico. Eh, los ayuntamientos siguen siendo, aunque lo han desnaturalizado, eh, de, por las leyes este el acceso más cerca que tiene la ciudadanía de ir a, en auxilio de problemas de comunidades y, e individuales. Entonces, en el renglón médico, que es la, profe de la profesión de ella, y otros más que estudiaremos para ir el alcalde descargándose Correcto. de cosas, eh, tendrá funciones, eh, como tendrán también mucha autoridad los funcionarios directores de departamento. Eh, y uno como buen gerente, entonces tiene que reunirse con su equipo administrativo vamos a llamarle así, desde vicealcaldesa hasta... Los directores departamentales a que me rindan cuenta pues. y yo pasar revisión y dar instrucciones y arreglar cosas. Ser gerente. Ser gerente, como lo hice. También, como lo hice en el 98. Qué bueno. Esperamos que así sea, que Tinita tenga funciones. Sí, tenemos. <risa> Francis, si tú sabes que yo soy una mujer trabajadora. No te tener tranquila, tenemos no. <risa> que trabajar sí. para así brindar lo mejor al pueblo y también brindarle a aquellas personas que andan desambulando por la calle. Hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, uno puede buscar un local. Eh, para tener más o menos como una, una oficina para recibir los pacientes ancianos, el que se le haga su glicemia, que se les haga un medicamento, darle un seguimiento. ¿Y qué, qué más da? Darle un vaso de leche. Interesante, un dispensario eh, es, es algo, municipal. es un dispensario municipal, buscar, aunque no haya un lugar específico en el ayuntamiento por el espacio, pero buscarlo cerca del ayuntamiento, que la persona pueda llegar. Porque ustedes saben que cuando vamos hacia la vejez, Ay. muchos hijos ni se ocupan del los padres. o sea, eso es algo que podemos tener un estimado y hacerlo Y no es una cosa tan costosa Porque podemos ayudar a solicitar los, A solicitar los médicos internos de las universidades A solicitar a los médicos pasantes de salud pública Que ya vienen pagos de salud pública para hacer una pasantía Podemos contar con eso Y podemos hacer, por ejemplo, dos tandas dos tandas eh, diarias Y creo que es un, un buen proyecto Doctora, el que conoce a yo sabe que es un hombre del pueblo Un hombre que independientemente de que estuvo en una función muy importante en la República la República Dominicana, creo que el tercer hombre en el país, ¿verdad? Sí, que. Correctamente. Eh, cualquier persona podía llegar a su casa, eh, incluso sin invitación y sin seguridad. Eh, usted lo encontraba ahí sentado en en el patio. Eh, es un hombre eh, que ha aportado mucho a, a la sociedad. ¿Cómo se siente usted acompañarle en esta boleta? Bueno, mira, yo me siento orgullosa. Primero, es un hombre que es muy trabajador. Necesita mucho respeto porque se lo ha ganado en este pueblo. Le ha servido a todo y, como tú dices, siempre la puerta está abierta. Y si tú caminas con él, siempre encuentras a alguien que le que Siquio, me ayudaste en tal momento, en el momento que más te necesitaba. Para mí es un buen candidato y va a ser un... hizo un trabajo bueno y va, lo va a hacer mejor. Es eh. decir, que es un orgullo estar con él. Sí. Yo, tengo entendido que su candidatura no descansa. ¿Es cierto que algunas personalidades se le han acercado para apoyarlo de aquí de San Francisco? De los sectores de más importancia de San Francisco de Macorís este, se han puesto en comunicación conmigo, dándome su apoyo. Yo eh, he manejado eso con discreción, como soy en la vida práctica, un hombre de acción, pero discreto. Pero te puedo decir que eh, la asociación de comerciantes mayoristas se reunió conmigo y me dio su apoyo eh, total. Y así eh, diversos profesionales, uno que no le interesa eh, publicidad, pero se han reunido conmigo, profesionales de diversas. Porque un hombre experimentado por la cantidad de cargos que yo he ocupado, la gente conoce mi conocen mi sistema de vivir y de trabajar y saben que la comunicación la comunicación es muy importante en la vida y saben que conmigo van a tener una comunicación permanente un ejemplo que yo te voy a poner, externo e interno por ejemplo, el cuerpo de regidores que tiene que jugar un papel fundamental a favor de su pueblo yo, así como yo digo que me voy a reunir permanentemente con los barrios Vista del Valle eh, todos los barrios grandes eh, la totalidad de los barrios y que voy a tener una especialidad de, de, de, del presupuesto privilegiado participativo para ellos eh, y he prometido que me voy a mantener en comunicación con la sociedad civil así lo haré con el cuerpo de regidores que tendrán días fijos para no improvisar, para que ningún regidor pueda decir, no me puedo comunicar con el Ejecutivo y el Ejecutivo, ah, que ese regidor, eh, no, los regidores y el Ejecutivo tendremos reuniones permanentes fijas, eh, cada mes. Muy bien, queremos eh, saludar y sí. presentar a... Eh, uno de los candidatos a regidores que se, entrega, se, se integra al panel, Luis Lanyoma, está con nosotros ya acá Uy, buenos días Buenos, buenos días Don Siquio sabe que la comunicación ya es muy activa y la gente participa Hay, hay Jacqueline Andújar desde Vista al Valle en San Francisco Le pregunta que si ustedes, eh, eh, déjame ver, estarían de acuerdo con que las eh, sesiones se transmitan en vivo eh, y que además se activarían las obras sociales de la Ayuntamiento ella está diciendo algo que fue una innovación este, en la gestión del 98 yo eh, saqué seccionamos un día en Haya, que en aquellos tiempos eh, los cuatro distritos pertenecían al Ayuntamiento de acá uh -huh, sí. eh, es decir y yo tenía eso abierto con la finalidad de que quedara un récord y que el pueblo estuviera, estuviera enterado. Fue una de las administraciones donde más comisiones se recibían eh, de distintos barrios fundamentalmente. Y yo estoy reiterando a los barrios de San Francisco de Macorís que voy en rescate de ellos. Con comunicación permanente con los líderes de cada barrio. Y con relación a las obras sociales, pregunta ella que si se, si se activarían. Pero claro, porque existe un capítulo para eso. Y mi estilo de ser un hombre que eh, eh, eh, soy muy humano eh, en el aspecto de las necesidades del pobre. Eh, de ahí yo saldré eh, para la historia, eh, reiterando que seré el alcalde de los pobres. Y que usted lo siga y que lo ha hecho siempre, aún sin estar eh, siendo funcionario. Eso es importante destacarlo. Por eso es mi vigencia en la política, porque yo, eh, como no me voy a llevar nada cuando yo me vaya de, de este mundo, debo, yo de los mío reparto también. Debo decir y asegurar que cuando fuimos regidor en dos ocasiones, si había algo que era de la administración de Siquio, eran las subvenciones a las personas de escasos recursos, que creo que permaneció hasta hace poco. Pero se conservó, incluso nosotros como regidores entendíamos que no debíamos de transformar eso. Y permaneció. Y es cierto, Siquio fue quien lo implementó. Bien. ¿Te ¿Puedo hacer una preguntita? Sí. Antes de irnos un corte, eh, Hay algo importante... De, de la Rosa eh, eh, y es que nosotros somos un pueblo de falla sísmica, un, pueblo, una, un país de falla sísmica, hay problemas con los terremotos Mira, antes de que tú termines eh, esa pregunta yo quiero decirte que yo estoy buscando especialistas como lo busco para todo, porque yo voy a formar eh, porque hay amenazas de que sí. aquí puede llegar eso. entonces yo eh, voy a otra. formar un comité de rescate de, para que en caso que aquí llegue por mala suerte bueno ahí va, mi, pre ahí va eh, mi pregunta ninguno usted? de los ayuntamientos tienen una unidad bueno, de rescate pues de San Francisco, el de San Francisco una... de Macorís cuando yo gane la alcaldía será el primero que va a tener ese comité sí. este, en funciones de rescate para el caso de un terremoto o algo parecido. Bueno, Bien, muchas gracias. en este momento nosotros vamos a ir a una breve pausa. Le continuamos exhortando que se mantengan en pantalla para continuar escuchando las propuestas del candidato a la alcaldía por el PRM, su vicealcaldesa, la doctora Tinita y su, eh, sus volver. regidores que están acá con nosotros, que también estaremos escuchando las propuestas, la visión de desarrollo, el papel que ellos tendrán en la sala capitular de San Francisco de Macorís. Vamos a una breve pausa, volvemos en. programa grande liga, aquí en día de hoy.